Muchas gracias, presidente, señorías. Bueno, por nada más agradecer a la senadora Rivero su apoyo y palabras, el senador Marcos y, y la senadora Aedo. Si sí me gustaría destacar y, y preguntarles, eh, señorías del, del Partido Popular, como indicaba el senador Marcos, en su alegación de propuesta hablan de que no entienden una comisión de infancia y adolescencia sin, sin la familia. Y yo me surge esta duda. ¿No entienden quién? El Partido Popular, el Partido Popular del Senado, el Partido Popular del Congreso. No entendemos por qué ahora mismo en el Congreso, en estos momentos, se está dando una ponencia a la plataforma de infancia, la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia, votada a favor por el Partido Popular. Entonces, consideramos de verdad que, que por favor, les pedimos que reconsideren, reconsideren su postura, y que, como todos los partidos políticos han manifestado aquí y a lo cual nos unimos, consideramos que la familia es un entorno muy importante y vital. Y creemos profundamente en las políticas de familia. Pero unir familia con infancia y adolescencia corre el riesgo de que estemos dejando en la familia la responsabilidad de garantizar los derechos y los accesos que tiene que dar el poder público. Así que, como decía, no me voy a extender mucho más. Eh, creo que, que es hora de que nos pongamos a trabajar, que hay mucho por hacer y les pido, por favor, que reconsideren su postura y que salgamos de aquí con una comisión unánime. Muchísimas gracias.